¿Qué onda? Yo soy Ejian, bienvenido a un nuevo video, hoy vamos a estar hablando de las impresoras 3D Y bueno, antes de comenzar solo quiero decirles que visiten ejian.tech Ahí están estas chamarras súper chidas, están bastante baratas Ya, estas son producidas en México, así que también va a estar más rápido el envío con el tiempo vamos a estar agregando más colores y más, y más diseños y todo eso. Pásate a Giam.tex. Y bueno, aquí tenemos mi primer impresora 3D. Esta es una eh, Onehow Duplicator V3 Mini. Y vamos a estar hablando no nada más de esta impresora, sino de la impresión en general. Y la he tenido ya por casi tres años. Ha funcionado muy, muy bien esta impresora. Es Sí, como pueden ver, está chiquita Pero carismática Esta en su tiempo fue un parteaguas Porque era del tiempo En que todas las impresoras O la mayoría de las impresoras 3D Eran hechas de acrílico O sea, todo el cuerpo, todo esto era acrílico Y bueno, esas con el tiempo Pues eh, obviamente el acrílico es un tipo de plástico que con el tiempo pues empieza a deformar y todo eso malo que puede atraer una estructura de, de, de acrílico esta es de aluminio sólido y ha aguantado el paso del tiempo muy bien eh, obviamente él ha tenido que ir reemplazando algunas cosas como por ejemplo la parte de aquí arriba todo tenía de aluminio menos la parte de aquí arriba que es donde pasa el filamento este es el filamento, este es el material que usa la impresora 3D para crear las cosas es un plástico que está hecho en hilos pasa por aquí, pasa por aquí el plástico se calienta aquí en esta punta y eh, la impresora empieza a hacer figuras con, con el plástico derretido que así también es como se une el plástico cuando se junta porque está medio derretido entonces se fusiona hasta cierto punto eh, la, eh, la fuerza a veces queda muy muy muy fuerte en la pieza puedes parar sobre ella, aguanta varios varios kilos creo he visto por ahí alguna gente que ha impreso cosas que aguantan toneladas pero todo depende de eh, la calidad de impresión del tipo de impresión, el material y la técnica de impresión porque es, es una cosa muy muy compleja en imprimir en 3D eh, muchos dirán que pues nada más pones el archivo y le das a imprimir y si sí, puedes hacer eso pero eh, si necesitas algo muy específico también puedes mover cosas muy específicas para que esa pieza quede perfecta como tú la necesitas por ejemplo que se imprima más caliente para que se funcione mejor o un poquito más frío para que tenga otra característica etc, etc hay muchas muchas formas de imprimir las cosas en una impresora 3D ahora aquí les voy a dar una muy buena noticia ya viene en camino una nueva impresora más grande que esta eh, esta lamentablemente dejó de funcionar no creo que sea un desperfecto muy grave, de hecho eh, lo que hace es imprimir la primera capa y ya que quiere ir a la segunda capa ya no imprime la segunda capa. Que estoy pensando que es problema del de programa que uso para generar las figuras porque desde que lo actualicé empezó a hacer eso, pero no la he querido checar. Eh, aproveché pues, esta época de descuentos en, eh, en el mundo o en el mundo digital y me compré una más grandecita porque muy impresionante esta pequeña impresora 3D pero una de sus muy grandes limitaciones es su espacio de impresión que es de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros eso hace que te limite mucho lo que puedes imprimir obviamente tienes mucho que imprimir en esos 10 centímetros cúbicos pero ya si quieres imprimir algo más grande que eso no eh, pues no se puede verdad eh, podrías como que cortar la figura y e imprimirla por partes y después juntarla y pegarla y todo eso pero es, es, bueno, es mucho problema y también eh, pegar piezas eh, a veces no es como que una buena opción y bueno la buena noticia es que ya viene una nueva y vamos a regalar esta en el canal la voy a regalar así ustedes ya verán eh, si me arreglan, bueno, le voy a dar una, un ojito antes de enviársela a ver si la puedo arreglar. Es más, la mejor y lo hacemos en este video. Pero este se va a ir así como está, no es obviamente, sin un filamento. Así como está, les voy a regalar un poquito para que la prueben. Pero ustedes ya ven de limpiarla, de hacerle sus ajustes, todo eso, para que se diviertan y se entretengan con todo este mundo de impresión 3D. Al final del video les voy a decir cómo va a estar la dinámica para que se gane una de estas. Pero mientras, vamos a seguir con el video. Esta impresora. Eh, en su tiempo me costó algo cara, pero ahorita tú puedes conseguir una de estas eh, por cuatro mil, cinco mil pesos eh, que viene siendo $250 dólares más o menos por ahí están, eh, ya están bastante baratitas y pues obviamente como ya pasó un tiempo son modelos un poquito más actualizados eh, otra cosa que también eh, tiene una pequeña falla y yo les recomiendo si van a comprar una impresora 3D es que busquen una con cama caliente esta no se calienta, esta, esta cama se le dice aquí donde se imprimen las cosas, se le llama cama. Esta no se calienta, esta este, como ven aquí, está manchado. Esto es eh, pegamento, porque eh, si tú no le pones, o por lo, por lo menos si yo no le pongo a esta no se pegan las piezas a, a, al, aquí al, a la cama entonces se empieza a mover y empieza a fallar la impresión de, de hecho la nueva eh, impresora va a traer cama caliente que también eso te abre posibilidad de imprimir más materiales este material se llama PLA es muy bueno pero no es muy resistente a fricción o, o, o al calor con un poquito de calor se empieza a derretir. Hay otro material que se... bueno, hay un montón de materiales, pero hay otro material que se llama ABS. Este material aguanta un poquito más el calor, aguanta un poquito más la fricción y con ese material... Y hacen las piezas de, por ejemplo, engranes para hacer eh, prototipos De ese material se, se imprimen Porque estoy haciendo un proyecto que todavía no les puedo decir Ya muy pronto les voy a decir, yo creo el otro año, principios del otro año Que tiene partes móviles y pues con este material se desgastan súper rápido entonces sí voy a necesitar eh, imprimir en ABS esas piezas Otra de las razones por la que cambio esta impresora Y también en la comunidad de impresión 3D Siempre encuentras, eh, les voy a dejar aquí abajo en la descripción unos links Donde pueden entrar a estas comunidades La comunidad empieza a diseñar cosas para la misma impresora De hecho hay gente que ha creado otras impresoras 3D Usando su impresora 3D Ha imprimido, impreso otra, otra impresora 3D con su impre, impresora 3D. Hay gente que se dedica a hacer este, pequeñas piezas que mejoran la funcionalidad de la misma impresora. Entonces tú te metes, dices, ah, esta pieza ayuda a que se enfríe mejor la pieza. Ah, bueno, pues ya la imprimes, la adaptas aquí a tu impresora y ya tiene una funcionalidad mucho mejor tu impresora sin tener que hacer nada. Eh, lamentablemente para esta impresora hay muy poquitas Piezas de esas, si tú quieres algo muy específico, yo creo que lo vas a tener que hacer tú. No hay gran soporte para esta impresora en, esa comuni en esas comunidades. También eh, algo que eh, ya le falla es que eh, pues no, se, no se puede actualizar, no la diseñaron para ser actualizada. No hay un lugar donde tú te puedas meter, descargar un nueva, una nueva versión del sistema e instalárselo. Así como venía nueva, así se ha quedado. Eh, que no es el caso de la mayoría de las impresoras 3D que muchas veces le sacan una nueva versión al sistema con funcionalidades extra por ejemplo esta si se va la luz pues ya perdiste tu impresión aunque ya haya llevado 15 horas imprimiendo si se va la luz tan tan se acabó tu impresión y hay otros modelos como la que me va a llegar que tiene una protección contra eso que si se va la luz bueno ya que regrese le puedes dar en dos tres opciones y ya eh, tiene la opción de resumir donde se quedó la impresión muy buena opción si me ha pasado algo de lo que no puedo quejar de esta impresora es que está construida eh, muy muy bien o sea, el cuerpo de aluminio no se ha deteriorado para nada. Vino ensamblada, que no es el caso de la mayoría de las impresoras. Casi todas las impresoras vienen desarmadas para que tú las armes. Porque obviamente son unas cosas bastante grandes que en paquetería, aparte de ser más caro, enviarlas, pues sería muy complicado enviarlas y que no se dañen. Entonces, eh, la mayoría de las impresoras y más de las grandes vienen eh, desarmadas con su manual para que las armes en tu casa. Eh, de una forma de que no se dañen en el envío, pero dejando de lado el cuerpo de aluminio eh, si sí se le descompuso casi todo, casi todo menos los motores los motores siguen funcionando muy bien bueno, hasta ahorita yo digo que no es caso del motor porque si sí sube y baja, es más, vamos a ver, vamos a prenderla así suena una impresora 3D suena un poquito un poquito ruidosas por lo menos esta, ya, hay unas que ya son un poquito más silenciosas pero aquí en las opciones podemos escoger, por ejemplo aquí yo estoy controlando el, la cámara, si yo le giro la, la manecilla esta, ¿cómo se llama? El no, mejor la onda en, en español, si yo la muevo aquí se mueve la camita, este motor está perfecto, igual que el que mueve esto, déjenme ver cuál es ese. Estos dos motores funcionan perfectamente. El que ahorita me está fallando es el que sube y baja esto. Yo digo que el motor está bien, mire, porque si yo le subo, ahí lo estoy bajando, dejemos subo. Está subiendo, o sea, no tiene problemas de subir y bajar. Es más, vamos a poner imprimir algo de mis archivos viejitos que ya tenía preparados para ver si no es el problema que uso para imprimir. Bueno, primero vamos a limpiar esto. Lo que sí necesita, medio urgentemente, es una limpiada. Como pueden ver, tengo un gato <risa> Y es metiche Y eh, pues se le meten de repente los pelos A ah, los mecanismos La limpio O la, eh, la he limpiado cada Cada tres meses Ahora, Ahorita así ya, necesita está su, su nueva limpiada Vamos a poner nuevo pegamento Pero antes de eso Como la del lugar Vamos a nivelar A ah, otra raya que tiene ahorita que la estoy nivelando, me acordé, es que la cosa está donde seleccionas el menú, tiene un pequeño falso, entonces le quieres dar a una cosa y se selecciona otra y se va moviendo, eso, eso ya me tiene harto a mí, o sea, es funcional y si le tienes paciencia lo puedes usar sin problema, pero si sí es molesto, si sí es molesto. Por ejemplo, ahí se me reinició la nivelada, muy castroso, ahora hay que hacerlo otra vez todo. Por lo general tienen que poner una hoja de papel entre el donde sale el plástico en la cama. Pero ya que tienes experiencia lo puedes hacer a ojo, de buen cuero. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué quiero una impresora 3D? Bueno, ahí pueden hacer de todo, de todo. Por ejemplo, yo tengo en mi pared el modem de Internet que le da Wi-Fi a la casa y también eh, eh, Internet por cable a la computadora. Y le diseñé y le imprimí unos, eh, unos stands o unos, no. unas monturas para atornillarlo a la pared. Eh, eso básicamente no me costó nada. de material ha de haber sido como $5 pesos. Este, para esto se luce muy, muy, muy bien la impresora. Estos audífonos, que de repente, luego le haré unos, unos reviews, se me rompieron las, las gomitas o los colchoncitos que van a los oídos, se me cayeron y se me perdieron. Entonces compré otros, pero tienen un plástico que se atornilla a, al audífono que no encontraba en ningún lado. Entonces lo que hice fue eh, diseñarlo. No, no era difícil de la forma lo diseñé, lo imprimí y ya pude volver a usar mis audífonos si no, no, no sé cómo la, lo habría lo hubiera pegado con cola loca o algo así, así ya impreso pues, tiene la funcionalidad de quitar la, la, los colchones para lavarlos cuando se ensucian, miren ahí ya está imprimiendo, y bueno la falla que tiene es que cuando acaba de hacer la primera capa, se traba ya no sube para continuar con la segunda capa, entonces vamos a ver si lo sigue haciendo con un archivo viejito por ejemplo ahí ya está haciendo la segunda capa eso quiere decir que si sí está imprimiendo bien que nada más era la versión nueva del programa que seguramente eso lo vi hace unas semanas no último tiempo de, de verlo eh, seguramente ya sacaron una actualización porque no creo ser el único con ese problema la verdad es que también la cambié porque me desesperó y cuando empezó a hacer la, o la falla esa que les digo dije, ay otra, otra falla, hay que arreglar y dije, no ya, voy a comprar otra de hecho cuando me falló, quería imprimir unas cosas para las chamarras, por ejemplo quería hacer unos guarda ojetas, unos, unos finales para las ojetas de, de la sudadera que se viera más nice, a lo mejor unas, unas cosas para el botón de youtube o algo así, para que se viera más bonito cuando la, cuando la recibas unos detallitos extra de los que me dieron de, de la fábrica verdad obviamente esas van a ser edición súper limitada porque no voy a estar imprimiendo se tarda mucho esto en imprimir es para prototipar no para producir entonces va a ser unas chamarras de edición súper limitada para los Los primeros no sé puedo hacer 100 yo creo los primeros 100, 100 que compren las chamarras van a tener de estas cosas eh, con estos extras, con impresión 3D en plastiquito bonito Ahí, ahí ustedes verán que, que tanto le hice Porque todavía no, no me decido A lo mejor les digo que le pongo algo al marco Al botón de YouTube o algo así, no sé No sé, no sé Ya se sorprenderán cuando les llegue Bueno, confirmado No estaba fallando No está fallando la impresora Ya eh, está eh, Esta pieza va como al 10% Ya la voy a parar porque ya tengo muchas de estas Nada más era para probar Es el nuevo software que bueno, la actualización del software que uso hoy y que usan casi todos para la impresión 3D que se llama Cura. Y bueno, ahora sí viene lo bueno: cómo se van a ganar esta impresora 3D que no está descompuesta, que sí está funcionando. De, obviamente ya está usada, ya está viejita, pero funciona perfectamente. La calidad de impresión sigue siendo tan buena como el primer día que la empecé a, a usar. O sea, vean. Esto lo imprimí con la impresora 3D, no se ve impreso para nada. Ahorita le puse un poquito con la loca, por eso se ve como brillante de un lado. Y pues ya tiene un rato, por eso también se ve un poquito empolvado. Eso es, esto es una de las cosas que pueden hacer con la impresora 3D, imprimir figuritas de colección. Y ustedes ya la pintan y todo eso. Ahorita les, van bueno, ahí les salieron los close-ups de, de la figura, es muy, muy, muy buena calidad. ¿Qué tienen que hacer para ganarse esta impresora 3D? Bueno, primero me tienen que seguir en el canal, en suscribirse obviamente, activar la campanita, suscribirse y activar la campanita. Todo esto lo voy a checar el día que haga, eh, escoja a la, a la gente que, que ganó porque voy a arreglar un segundo premio. Va a ser, el eh, primer lugar va a ser la impresora. el segundo lugar va a ser una tarjeta de regalo de Steam para que se compren algún jueguito que les guste. Si no tienen una computadora, ahí ya vemos que les podemos dar más o menos del rango de precio para que no se queden sin premio o tengan un premio que, que, que les sirva <risa> y bueno tienen que seguirme en el canal suscribirse al canal eh, activar la campanita tienen que darle like a, y comentar like comentar todo este video y todos los videos que saque hasta que me llegue la nueva impresora cuando llegue el video de la nueva impresora este al otro día o ese día no sé, pero ya que está el video de la, de la nueva impresora, ese día voy a escoger a el ganador de la impresora y al segundo lugar y también tienen que eh, seguirme en, en Twitter, si no tienen una cuenta de Twitter, pues se la hacen eh, Me tienen que seguir en Twitter y tienen que twittear o postear todos los videos que saque de aquí hasta que, hasta que saque el video de la, de la impresora Duro, duro, duro O sea, si hay una falla, no ganas, ¿eh? Eh, Obviamente me tienen que etiquetar para que yo pueda revisar me, me, me etiquetan, ponen ahí el video Y ponen algo, lo que quieran, vean este video, está muy padre este, o gracias ejían o más que fue video más feo o lo que sea lo el chiste es que lo compartas y esas son eh, las condiciones eh, obviamente entre más participen mejor porque así me animo en regalarles más cosas a lo mejor cambio de teléfono y a lo mejor regalo este iPhone viejito que tengo eh, igual está usado pero funciona perfectamente entonces si veo que si sí, sí sí están participando con los concursos pues yo lo sigo haciendo, si veo que de plano no, no les gustan los concursos, pues yo paro de hacer concursos y sigo haciendo mis videos sin concursos. Entonces entre más gente, pues mejor, porque obviamente lo estoy haciendo para re ya reactivar el canal, para empezar a generar un poquito de tráfico otra vez al canal, y pues si no funciona, pues para qué me gasto un dinero, ¿no? <risa> y bueno, ya saben, suscríbanse, todo eso, comenten, eh, todo lo que dije del concurso Tiene que seguirse al pie de la letra Voy a revisar al ganador Que también no creo que sean muchos videos que saque de aquí a que, a que salga el video de la impresora Van a ser poquitos, así que no se preocupen Ese fue el video de hoy Si quieren saber más de impresoras 3D Díganmelo y eh, vamos haciendo Más videitos sobre impresión 3D Y bueno, yo lo dije Ian. Nos vemos en el próximo video